Muy buenos días chicos, hoy me he venido a la zona de Almansa, ¿vale? Hoy voy a hacer una ruta por aquí que tracé y veremos a ver cómo, cómo es. Veremos a ver si, si merece la pena, si está bien, si las bajadas son interesantes o no. Entonces, si queréis seguir viendo más, seguir viendo el vídeo. Que vamos para arriba. Chicos, se ve que aquí ha estado lloviendo bien, ¿sabes? Porque está el terreno ahora mismo espectacular. Estoy subiendo por una senda súper bonita. Mirad, chicos, qué valle. Eh, vamos a hacer ya la primera bajada, ¿vale? Hemos subido muy poco tiempo y tenemos una primera bajada. Bajaremos, que creo, todo el rambleo este. Y llegaremos allí a la pista, ¿vale? Deciros que, que hay un poquito de barro. El terreno no llega a estar perfecto, perfecto. Y hay un poquito ahí en zonas donde hay un poquito de barro, como podéis ver, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer la primera bajada, a ver qué tal. A ver qué tal es. Vale, aquí la tenéis. Rider David Endurator. Primera bajada. aquí en el rambleo este, habrá zonas de agua. ¡Oh! ¡Pero qué guapa, chavales! ¡Wow! ¡Oh! ¡Puto, a Te acabas el de agua. Oh. Voy en modo eco, ¿vale? Conoc andando a conocerte de Esto pues Vas un poco Más con precaución uah, chavales. Pero wow Menudo flow tiene esta Esta senda Chavales ¡Wow! ¡Qué flow! ¡Taquete! ¡Barro! Hay una zona con barro y aquí también. Ten cuidado aquí. ¡Wow! Vamos a ver que no termina esto. Vale, esto abre ya camino. ¡Wow! ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa! Uf. Ha sido una bajada con flow, con un flow brutal. Brutal, brutal. Claro, es una rambla. Chicos, segunda bajada, ¿vale? Eh, esto es, empieza como camino, pero al final se convierte en senda. Y os puedo decir que cuando subáis por la pista vais a ir viendo tramos de la senda, ya que la senda va paralela a la pista, ¿vale? bajamos hasta abajo y volvemos a subir otra vez por la misma pista ya para arriba Rider David Endurator segundo bajada vale vamos a ir en modo eco ¿Dónde? Vale, creo que por aquí. Vale, aquí ya pasa a ser senda. O pues bueno. Bueno, senda. <ríe> Seguimos yendo en camino. A la derecha también está, está la pista. roto vaya camino más roto vale. a la derecha para aquí pasamos ya algo más senda ah, me ahí vamos vamos vale, la chaval Seguimos para bingo, vale, aquí, derecha, cuidado con la barra embarrada. Oh, ja. Oh, chaval, qué guapo este rambleo ¿eh? Cuidado con las piedras Lo único que, que temo Es que voy a acabar Perdido de barro Y no sé el coche Cómo va a acabar también Cuando se monte el dueño que wow. Oh, wow, wow. vamos a ir despacito todo es lo malo puto barro que quita el flow bueno, esta senda realmente es que mucho flow es que mucho flow no tiene vale por lo que estoy viendo No sé, yo he hecho bien en seguir la rambla. Ya tú llegar a una laguna y tener que dar marcha atrás. Las huellas habían, como que habían pasado con la bici. Y por aquí, por aquí no veo de momento huellas. O oh, sí, sí, sí hay huellas. Ahora ir despacito. Hoy en modo eco, ¿eh? Tarzas, se editan las tarzas. Te pueden dejar el arañazo. Ya que, que llega el veranito y queremos ponernos en manga corta, sí que no está mal algún arañazo, llevar algún arañazo. pillar os barro? Oh, me estoy poniendo... Me estoy poniendo... La Betty me va a matar La oh. Betty me va a matar Lo siento, Betty Lo siento oh. No pensaba que iba a haber barro oh. Oh. Wow. Chavales, a ver, no es una senda que tenga mucho flow, pero hasta molona, ¿vale? Porque para la E-Bike es perfecta, ya que es un sub y baja. Bueno, voy para arriba otra vez. Ahora cuando suba nos vemos. Chavales, estamos en el punto más alto ahora mismo de, de lo que es esta parte de la sierra, ¿vale? Como podéis ver, es magnífico. O sea, unas imágenes espectaculares, ya todo el valle que hay. Una maravilla, ¿eh? Una maravilla, chavales. Eh, sí, voy, hoy voy con mi equipación hortera, ¿vale? Voy con la equipación de la regla, ¿vale? Todo es rojo y es lo que tiene. Me he puesto algo, algo azul, pues por lo menos para, para decantar un poquito. Eh, Enseñarme vuestras equipaciones horteras, ¿va? En comentarios podéis dejarlo. Venga. Vamos a hacer la cuarta bajada. Espero, espero que sea mejor que la tercera. ¿Vale? Que está aquí adelante. Y, ve, y vamos a ver qué es lo que hay. Vamos, allá. Cuarta bajada. Esta está señalizada. O sea, que esta tiene que ser una bajada muy guapa. Eh, vamos a ello. Rider David Durator. Cuarta bajada. aire que te que te cagas oh hay barro eh joder, puto barro me va a dar el día el barro macho bueno vamos a ver momento me está gustando vale, un poquito ah, un poquito rompe piernas o sea un rompe piernas el estaba por, por lo que estoy viendo, se le da la senda a la muñeca, porque había una muñeca colgada. Ah, venga, la verdad es que iba, iba de la rambla. Y vaya desanimado, totalmente, vale. Hay que tener cuidado, no queremos llegar a casa hechos un cuadro y menos con la equipación hortera. Vamos, ¡Ah! qué maravilla, es que es que meterte así en una senda. Es la mayor satisfacción que puede tener un español. Oh. Vamos a ver. Eh, y. Esta senda está marcada por el barro, eh. La senda sin barro, tendría que ser la polla. una pica el asiento. el pegaré un poquito más. No tan. No tan castigado. ¡Oh! Eso, eso. Eso es lo que queremos. ¡Oh! ¡Oh! oh, oh! Ahí, es más allá la bici ahí del barro. Está la piedra. Yepa. Ay, eh, ah, ah, que me salvo, que me salvo. chavales, cosa del directo. vamos con el pedaleo vamos a meter el tour venga nos seguimos Oh, chavales. Qué zona hay de zigzag Putos matorrales, macho. Te hacen los dedos polvo. Menos mal que llevo guantes. Llevo el cambio de ajo, Dios de todo el barro que he cogido, en la rambla. ¡Oh! ¿Eh? ¿Tiene una divulgación, Ah, vale, voy bien. Voy bien muy bien qué lástima haber fallado no. qué lástima ¡yo bajo yo bajo yo bajo yo bajo yo bajo yo bajo qué ¡Qué maravilla! ¡Qué puta maravilla! Ah. Vamos para arriba otra vez. Va. Chicos, quinta bajada, ¿vale? Vamos a ello. Rider David Endurator. Esta bajada tiene buena pinta. recordad siempre que bajemos con la boca cerrada vale no sé si habéis escuchado el caso del, del hombre que este que ha muerto con una picadura de abeja en la garganta vale Bajándose o iba montando en bici y se le metió una, una abeja y se ve que le picó en la, en, la, en la garganta. Y claro, se le inflamaron las vías respiratorias y se murió. ¿Vale? Fascicia. Sus compañeros o amigos se pensaba que le estaba dando un ataque al corazón. Pero no. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué buena esa! ¡Wow! Esta bajada está muy guapa, eh. Os lo digo. Subimos un poquito el asiento. Ah. ¡Wow! Eh. Vamos. hay una piedra ahí oculta te da el pedal aquí oh. despacito, ¿vale? despacito, no queremos no queremos ponernos muy perdidos ¿vale? venga, vamos oh. Dios me ha abrazado el puto árbol ese Que sepa barro Mira, al final me encontré esta senda por el camino. ¡Qué maravilla, señores! Oh. De que parezca que no, voy a reventado, ¿eh? Y eso que voy con la eléctrica. No me quiero imaginar para muscular. Vale. Bajada número 6, ¿vale? El rider David Endurator. Ya vamos. vamos a ver esta senda como es De momento ya empezamos a subir. Oh, joder. Esto más que una senda parece una escarpada. Aquí hay el barro, macho. Aquí arriba, eh. Es increíble. Ya empezamos para abajo. ¡Eh! ¡Qué buena! Esa. Oh, esta zona, A han pasado por ahí marcas Puto pedal, macho. Hoy. A ver, tú. Oh, qué guapo. Oh, oh. Wow. wow. ¿Qué pasa más guapo, macho? Oh, oh, oh. Me, ha me ha ido el pedal. Me ha ido el el pedal. Eh, cuidado, que. Porque... Está la pieza mojada. cuesta muchísimo. Agarrar la bicicleta. ¿Qué paso más guapo? Ahí. Fight it. Okay. Sí. Bueno chavales, estamos acabando la ruta ya cojones, ha bailado casca máquina Acabo de terminar la ruta, ¿vale? Eh, aquí debajo os dejaré el, el, el track de la ruta, por si alguno la queréis hacer, ¿vale? El track que yo he podido hacer, ¿vale? Del, del original al que yo he podido hacer, hay dos bajadas menos. O sea, de las ocho que yo tenía marcadas, solo he podido hacer seis. Y una de ellas, ¿vale? Es una rambla en la cual hay muchas charcas de agua, alguna un poco profunda. Pues si queréis, eh, sois aventureros y queréis hacerla, la tenéis ahí a vuestra disposición. Sería la tercera bajada, ¿vale? del vídeo. Y bueno, no, no me quiero enrollar más. Espero que os haya gustado. Que sepáis que aquí en, en Castilla-La Mancha también tenemos monte y muy buenas sendas. Y, y eso, salir a disfrutar. Que la vida son dos días. Si os ha gustado darle a me gusta para ayudar al canal, compartir con el resto de Enduritos que hay por todo el mundo y suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo. Nacidos para el Enduro.